¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente desde nuestras cápsulas de práctica de SolidWorks que tenemos eh, a continuación y que, pues, básicamente lo que hacemos es generar una práctica adecuada para ti en la interpretación de planos y la parte de desarrollo de eh, el elemento a partir de la lectura del plano. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a eh, poner este ejercicio. Básicamente tenemos una proyección de primer ángulo, como siempre tenemos la vista frontal, que es la, que es la que estamos aquí, y tenemos la vista que sería la vista superior, o la vista inferior de acuerdo al corte, y que estaría po posicionada en la parte superior. De esta manera podemos darnos cuenta de eh, aspectos importantes de, este, de esta figura vamos a realizar una base luego una, una base con esta forma que, que están marcando acá con una extrusión de 10 a partir de ahí una parte cilíndrica hacemos una costilla la espejeamos la hacemos eh, en un arreglo eh, circular una matriz circular hacemos el orificio a través de un counterboard que es un agujero graneteado y bueno, finalmente terminaríamos de hacer nuestro ejercicio. Espero que esté clara la idea inicial de cómo lo, lo vamos a abordar. Y voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirte la pantalla de, eh, en este caso, de SolidWorks. Para empezar, voy abriendo tu pantalla de SolidWorks. En esta ocasión ya la tengo ahí posicionada para ti. Y lo que vamos a hacer es abrir una pantallita de pieza. Una vez que ya estamos en pieza, eh, voy a hacer nuevamente una pausa. Me está mandando un mensaje ahí raro y ahorita ya te lo estoy poniendo. Ya está. Eh, de esta manera tenemos ya nuestro árbol de modelado. Checamos que estemos siempre en milímetros porque eso es lo que estamos trabajando. Y en esta ocasión voy a hacer un extruir base sobre el plano top o sobre el plano planta. Voy a hacer un cuadrado con centro en el origen. Esa es mi, mi idea inicial, un cuadrado con centro en el origen. Ahí está mi cuadrado. Con select, selecciono las líneas. Estas dos líneas son iguales. Estas dos líneas son iguales. Vamos a ponerlas acá. Línea con línea, ya sabes, control sostenido. Ah, oh, bueno, no estoy seleccionando... Déjame seleccionar esta línea y esta línea. Y ahora sí, ya son iguales. Se vuelve un rectángulo. Ese rectángulo tiene de base 120. Entonces le ponemos cota inteligente y le ponemos 120. 120. 120. Ya que están los 120, simplemente nos salimos o bien... Eh, sí, de una vez nos salimos. Y extruimos en esta ocasión 10 milímetros hacia arriba. Ya que tenemos esta extrusión de 10, minutos, de 10 milímetros hacia arriba, yo simplemente lo que haría es hacer un recorte, que es un corte, extruir corte sobre esta cara. Cortaría yo con un arco. Con centro. Ahí está el centro. Lo hago el clic para que lo hagamos de este, hacia este lado. Nuevamente selecciono mi extruir corte para que lo puedas ver. Sobre esta cara, ya que estamos posicionados sobre esa cara. Un corte con esquina. O sea, ahí está ya posicionado. Y luego le damos un clic. Y el otro clic hacia acá. Y ya tenemos ahí posicionado nuestro primer corte. Dice Radio 30. Radio 30. Y ya tenemos ahí el corte inicial. Que podríamos cerrar, ¿no? De alguna manera, si así lo... Lo visualizas y teniendo un poquito de, de, de complicaciones con mi mouse, pero espero que para ti sea muy claro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay la opción de hacer simetría de entidades de una vez o bien simplemente vamos a posicionar esta esta parte, salirnos. Y observa, ya hicimos la extrusión. Esa extrusión es de cuatro cortes iguales o similares. Aquí lo, la, la relevancia de esto es. Observa, ya tienes el corte. Y nosotros tenemos que hacer una. Eh, una simetría de entidades. Y esa simetría de entidades me va a permitir a mí. Sobre la vista lateral, hacer el corte, ¿no? la simetría del corte. Y ya me da la, el corte de este lado. Y hacemos otra simetría de entidades. Ya sabes, por acá está. Eh, espérame tantito. ¿Dónde estoy? Acá está, simetría de entidades. Ahora sobre el plano que eh, aprovechamos que era el alzado, hacemos la simetría de las dos. Y se genera ya esta parte simétrica. Posteriormente a ello vamos a hacer una extrusión sobre el centro. Esa extrusión es un círculo con centro en el origen. Ya tengo el centro de, en el origen. Le doy clic. Eh, extruimos. Tiene diámetro 60 milímetros. Posicionamos 60 milímetros. Y le metemos una extrusión de... 70, ¿no? Porque mide 80 menos 10 que mide la extrusión, 70, ¿no? Porque ya estamos desde arriba nosotros. Entonces ya tenemos acá nuestra extrusión. Finalmente, si tú lo observas, ya tenemos este, una buena parte de nuestro objeto. Ahora vamos a hacer un nervio, una nervadura, a partir del plano, el plano alzado. Ya que estoy en la nervadura a partir del plano alzado, simplemente voy a hacer una línea. Hay que tener cuidado con mis líneas. Te pido una disculpa, de repente mi mouse me traiciona un poco. Más que ya está un poquito desgastado. Y me dice que la distancia, perdón, que con J inteligente, la distancia entre este centro y esta orilla son 20 milímetros. Y que la altura de esta cosita son 50. Y ahí está mi nervadura. En esta ocasión vamos a ver si la podamos proyectar. La proyectamos y tiene un ancho de nervio de 10. Entonces la proyectamos y fíjate cómo ya tienes ahí tu nervio o tu costilla de refuerzo eh, colocada. Ahora buscamos la matriz circular. La matriz circular va a ser alrededor de este círculo. Vas a poner solo cuatro nervaduras en separación igual de 360 grados como lo puedes observar acá. Y le das a aceptar. Y observa cómo ya está colocada. Y finalmente vas a hacer un asistente de taladro. Sobre esta cara superior. Vamos a poner un counterboard taladrado. En sistema ISO. Le vamos a poner ajuste personalizado. El ajuste personalizado me dice que es 30 de diámetro del granete. Acá le ponemos el diámetro del granete. Del barreno me está diciendo que tiene diámetro 15. Y el dip del granete me está diciendo que también son 15. O sea, la profundidad del granete. Y finalmente, eh, pues ya tenemos más que posicionarlo. Lo vamos a posicionar sobre esta cara. Va a ser eh, concéntrico al cilindro. Le damos a aceptar. Y observa cómo ya quedó colocado ahí el granete de nuestro orificio. ¿Qué vimos en esta ocasión, en este, primer ejer en este ejercicio? Pues simplemente lo que hicimos fue utilizar nervios, matrices, simetrías y el asistente de taladro. Ahora no hemos terminado porque al final de cuentas ahora lo que quiero es que lleguemos al plano que estuvimos leyendo. Y al final de cuentas, entonces, vamos a hacer un dibujo. El dibujo lo vamos a hacer en escala de A3, como lo ves en pantalla. Y ya que estamos en A3, simplemente vamos a poner el dibujo anterior. Ahorita le dejamos acá aceptar. Vamos a buscar nuestro dibujo anterior. Que no lo he guardado y que lo voy a guardar en este momento. Guardar como. Ponemos ahí pieza. Dos o pieza tres básica. Entonces me está diciendo que lo quiero reemplazar. Pues ya le puse que sí. No te preocupes. Ya. Ahí está. Y lo que hago ahora es un draft. no Un draft para mí. el Bueno, no es cierto. Ya lo había hecho. ¿Verdad? Entonces vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Acá está mi pieza de dibujo. Acá está. Entonces, ahora sí, nos vamos a vista de modelo. Bueno, checamos, acuérdate, opciones, opciones, propiedades del documento en ISO, bordes y todo lo demás. Ya debe de estar listo. Aquí en propiedades de hoja le ponemos primer ángulo, aplicar cambios y ya le ponemos vista de modelo. Acá está mi pieza número 3. Activamos la vista preliminar. Esta no es la vista preliminar que yo pretendo. Es esta, mi vista preliminar. La puedo colocar por acá. Nada más checo las escalas. Escala personalizada. Me lo está dando de 1 a 2. Le voy a poner 1 a 1. A ver si no queda muy pegada, la vamos a poner por acá ahí está mi vista personalizada y vamos a poner la vista superior pero la vista superior la vamos a hacer en un corte, ya sabemos que la vista de sección, utilizamos el tercer icono, vista de sección en este caso sección completa, va a ser horizontal la vamos a poner con un clic aquí en medio las líneas de horizontales, las flechas hacia arriba Vamos a eh, excluir la nervadura y los, la matriz para que no este no, no se vean. Le ponemos aceptar. Y automáticamente la parte superior nos pone nuestra vista. Ya sabemos que podemos irnos a anotaciones. Y en anotaciones le podemos poner por acá está la opción de línea constructiva. En, este, en estos mayor que es que están por acá, línea constructiva. Tocamos las dos líneas. Se hace esta línea de construcción. La hago un poquito más larga para que abarque todo el barreno. Está colocada, está colocada su sección está colocada todas las identificaciones correspondientes. Simplemente ahora lo que podemos hacer es ir acotando los elementos de acotamiento. Podemos hacer un, eh, podemos hacer un wizard de acotado, por ejemplo, y seleccionamos, ¿no? Y observa, ahí ya me pone algunas cotas que obviamente yo voy a tener que cambiar. Por ejemplo, esta cota mí no, no es adecuada ahí, entonces lo quito. Ahí no me gustó. Entonces, y procedo a hacerlo de manera manual. En mi caso, pues vamos a hacer uno de diámetro acá, de 60. Esta otra le vamos a poner acá, radio 30. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que poner el ancho de la nervadura, ¿no? Ahí está, el ancho de la nervadura, la distancia de estas líneas, que normalmente es 120, esta altura le ponemos 10, luego podemos poner esta otra altura, como viene en el plano, para que la diferencia sea la altura del cilindro, tenemos 10, y lo voy a poner un poquito para acá, para que le dé mayor claridad, a la costilla, pues le podemos poner su altura. Ojo, si, si me da esta cota, eso es, busco la cota correspondiente. Por acá me está marcando. 51. Esta cota no la quiero, entonces vamos a ponerla acá. De esta esquina a esta línea, 20. Ahorita corregimos esta otra que según yo la habíamos puesto como 51. Entonces simplemente vemos las opciones y luego nos, nos comprometemos a sacar el siguiente, el siguiente elemento. Para ello te voy a pedir de favor, por ejemplo, acá hay anotación de taladro. Ahí está la anotación de taladro. 15 de diámetro por todo. El dip de diámetro 15. Y ahí viene ya este... el agujero o la nota del agujero. Le damos cierta claridad a este barrenito que está acá. Lo movemos para este lado. Le decimos que son cuatro, entonces le damos clic. Acá nos bajamos sobre la parte del modelo y acá le ponemos cuatro por R. Para que se entienda que son cuatro. Y finalmente creo que ya tenemos todas las características de nuestro objeto modelado. Nos faltaría modificar esta medida que nos vamos a tener que ir al eh, objeto vamos a buscar el objeto voy a buscar el nervio según yo ahí está de 50 y déjame ver según yo está de 50 entonces por ahí creo que tenemos la altura de 50 voy a perdón ya me fui a otro lugar eh, déjame checar ya te estás enterando de cosas que no perdón ahí estamos y voy a hacer un pequeño zoom por acá y hacer que la cota se vaya de este punto a este punto ahora sí ya Fíjate cómo lo estaba seleccionando un poco equivocado para tener las características del de objeto. Entonces, repito, si por ahí de alguna manera estábamos este, haciendo algo mal, acá lo podemos checar y seleccionar. Y así finalmente tenemos nuestro dibujo. Voy a poner la otra imagen para que, del screen porque... No me queda claro si lo estabas viendo. Y ya podemos ver que tenemos el regreso y prácticamente lo mismo que interpretamos nosotros en el ejercicio. Si te fue de utilidad este, este pequeño ejercicio muy sencillo, dale like y compártelo en redes para que generemos mayor comunidad acerca de estos contenidos que tienen que ver con el manejo del software SolidWorks en este caso. Te saludo. y no seas malo, ponle una manita si te gustó y comparte mi sí. video.